Sao Paulo, Mendoza, Panamá, Mendoza y Santiago de Chile, los vuelos están al casi al 90%, por lo cual nosotros entre, entre turismo nacional y el turismo internacional estamos esperando cerca de 45 mil personas. Eh, Se anunciaron los vuelos eh, la recuperación, digamos, de tres eh, frecuencias semanales. Mendoza Salta, ¿qué importancia tiene esto para la provincia?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 Aire, ...siempre como punto de eje, sino que lo pueda hacer sin sin pasar por Buenos Aires. Ministra, ¿nos podría repetir dos minutitos? Estamos en sí. vivo para Canal 7. El nivel de reservas hoteleras hasta el momento por este fin de semana largo que todos los visitantes esperan y los mendocinos también. Eh, bueno, estamos con muy buenas proyecciones y con muy buenas expectativas eh, de cara a, esto, a este fin de semana extra large, que tenemos una proyección en términos de hotelería del 85%, lo cual eh, por por lo que falta podría ser que llegue eh, o se acerque más al 90% en eh, los cascos urbanos, Ciudad de Mendoza está ya casi en el 90%, eh, después Potrerillo, Cacheuta, eh, San Rafael, Malargue, hay zonas del Valle de que están muy bien por lo cual eh, tenemos una muy buena proyección y también esa proyección la da la ocupación de los vuelos, que eh, en las rutas internacionales está superando el 80% y casi en el 90%, y también en el, los de cabotaje, que siempre Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, eh, son los eh, destinos que más se acercan al, al, a estos fines y se van a largo que la verdad que estamos con muy buenas expectativas. Bien, Ministra, por último, tienen que mirar los mendocinos la página del Ministerio de Cultura, digo, para enterarse de todas las actividades y poder concurrir a las mismas. Sí, triple w. Mendoza.gov.ar, esa es la página del gobierno de la provincia de Mendoza, barra cultura o www.mendoza.tour.ar para todos los turistas que nos visitan, ahí pueden chequear también todos los negocios y los la hotelería habilitada, esto es importante destacar. Y también tenemos ahí un número de WhatsApp por cualquier duda que les surja. Ministra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de la Ministra de Cultura y Turismo de la provincia, acaban de escuchar la palabra de Nora Vicario desde la Enoteca, presentando justamente lo que va a ser este fin de semana largo y con esta expectativa de casi el 90% en lo que tiene que ver con eh, la cantidad de turistas que van a venir a la provincia. Así la reserva que sí. se espera hasta el momento. sí.